Perderte fue una bendición. Cuando una persona nos deja, nuestro mundo se viene abajo. Sentimos que todo, pero todo por cuanto hemos trabajado, se nos deshace entre las manos, y solo pensamos en que nunca podremos amar como lo hicimos con nuestra expareja. Hola, ¿qué tal? Este es Marco de Villaifers, y hoy quiero compartir contigo una reflexión de la mano de mi amigo, Rolando Goicochea, en donde él, te ayudará con tres reflexiones que te permitirán superar el adiós de una persona que no te supo amar. Y antes de empezar, quiero recomendarte que veas el reto de amor propio 30 días que Rolando tiene. Se trata de un programa que busca ayudarte a fortalecer, edificar y alimentar tu autoestima. Solo entra en el siguiente enlace. Belifers.com barra diagonal reto 30 días. Perderte fue una bendición, aunque en un principio me negaba a darme por vencido solo para no perder tu amor. Sin embargo, con el tiempo fui dándome cuenta de que a veces la vida se encarga de librarte de aquello que no puedes despegarte por propia cuenta. No fue mi intención perderte, pero gracias a ello comprendí lo fuerte que soy a pesar de que en un principio el dolor parecía insoportable. Ahora sé que no te perdí, me libré de una vida que creía que era para mí junto a la persona equivocada. Además, puedo decir que perderte fue una bendición, quizás una encubierta, pero bendición al fin y al cabo. Por esa razón, te agradezco por la lección, aunque quizás enseñarme no haya sido tu intención. Hola ¿qué tal, te saluda Rolando Adoicochea y en esta ocasión te voy a compartir tres reflexiones que te van a ayudar a mejorar tu amor propio tras una ruptura amorosa. Como primer punto es que con el tiempo todo empieza a adquirir otro significado, seguramente has escuchado la frase el tiempo cura las heridas, sin embargo aquí hay que tener un poquito de cuidado porque no es el tiempo. Lo que te va a ayudar a sanar tu corazón tras una ruptura amorosa, tras una infidelidad o tras una situación de excepción amorosa. Sino que eres tú mismo o tú misma quien se va a curar a través del tiempo. El tiempo de por sí solo no tiene ningún efecto curativo. Eres tú quien con tus acciones, con tu cambio de mentalidad, cambiando tu historia cambiando tus hábitos, mejorando tu vida en muchos sentidos, haces que naturalmente empieces a inclinarte y a disfrutar de otras cosas. En cambio, si tú te mantienes exactamente igual a como eras cuando tu ex pareja te dejó o terminaron, lo más probable es que a pesar de que pasen los meses, incluso los años, tú te estanques, tú tengas la misma forma de querer que era frente a tu ex pareja. Por tanto, es importante que desde ahora, para que tú cambies el significado de tu ruptura, como por ejemplo una bendición, tal y como lo compartimos en la reflexión al inicio de este audio, es que tú debes empezar a... Transformar tu vida Transformar tu situación emocional Llegar a ese punto en la cual Tú incluso te sientas afortunado y bendecida De haber terminado esa relación O de que se haya terminado por X motivo Por tanto, no te lo tomes tan al pie de la letra El tema de que el tiempo cura las heridas Eres tú en realidad El tiempo no es ningún doctor El tiempo no cura tiene la obligación de hacerte curar ciertas cosas. He conocido a muchas personas que pasan incluso décadas intentando superar a alguien, pero no lo hacen porque cuando tú revisas su vida, se mantienen en el mismo trabajo, no han crecido a nivel social, no han explorado nuevas habilidades, no han viajado a nuevos países. Se quedaron prácticamente en una situación muy similar a cómo estaban cuando su expareja le terminó como segundo punto es que nunca pierdes a nadie cuando estás completo y aquí vamos a hablar mucho más a fondo del amor propio cuando tú te llenas bien de ti mismo especialmente a través del amor propio no necesitas a nadie para que complemente tu vida o para que la llene de significado claro tú quieres una compañía Tú quieres a alguien que te acompañe en ese crecimiento, en estos caminos de la vida que te van a esperar con muchos desafíos, que vas a tener muchas situaciones en las cuales prefieres viajar con, con otra persona, prefieres construir una relación, una familia y todo eso. Pero lo más importante es que tú te sientas tan, pero tan tranquilo, tranquila de tu situación que independientemente si llega o no esta persona tú igual te ves a futuro con mucha tranquilidad evidentemente tú estás trabajando en ser la mejor versión de ti en todos los aspectos posibles de tal manera que va a ser inevitable que llegue esta persona por tanto no tienes una preocupación no te preocupa estar a solas no tienes miedo a la soledad porque ya disfrutas de estar contigo y porque sabes que va a llegar esa persona como consecuencia natural de ese trabajo interno y de ese amor propio que ya te tienes hacia ti mismo o hacia ti misma por tanto es importante y una prioridad que desde ahora adquieras el compromiso de decir yo voy a convertirme en la persona más importante en mi vida yo voy a llenarme, yo voy a sentirme completa, yo voy a disfrutar de mis tiempos en soledad de pasar ratos caminando, de hacer un viaje a solas de vez en cuando, de ir al cine porque me apeteció ver una película a pesar de que ninguno de mis amistades estaba disponible ese día. Eso es precisamente cultivar una extraordinaria relación contigo mismo y eso es lo que te va a permitir superar también más pronto esa relación. Por último, como tercera reflexión es agradecer lo que nos aportó. En la reflexión inicial de Perderte Fue Una Bendición, te das cuenta de que agradecimos a fin de cuentas lo que esta persona, incluso sin querer, impactó en nuestras vidas. Independientemente de qué haya hecho esa persona, si no nos trató como realmente merecíamos o nos reemplazó por alguien más o simplemente nos traicionó o lo que sea inde independientemente de todo ello vamos a agradecer porque la vida tiene una sabiduría un poquito inexplicable para la conciencia humana que nos damos cuenta con el pasar del tiempo, de los años aquellas cosas que sucedieron que nos dolieron en un principio terminan convirtiéndose posiblemente incluso en lo mejor que nos pudo haber sucedido, entonces cuando agradecemos desde ahora ese tiempo en la cual veamos todo lo que realmente la vida quería darnos sucede más pronto, no tienes por qué esperar años o décadas para recién decir gracias a esta persona pude transformarme, Pude convertirme en una persona mucho más segura, con más amor propio, con más energía, con más masculinidad en caso de ser hombre o con una energía magnética femenina en caso de ser mujer. Si es así, realmente desde ahora sé que puede parecer un reto muy grande y desafiante, pero te va a permitir empezar a tra transformar esta situación y disfrutarlo en un nivel muy distinto con un nivel de conciencia mucho más elevado ahora estas reflexiones que te compartí se pueden quedar en solo palabras y a mí siempre me gusta brindar herramientas que te pueden permitir tomar acción desde ahora por tanto te recomiendo te animo a que desde ahora te unas al reto 30 días de amor propio este es un reto en la cual día a día vas a tener un ejercicio una herramienta que te va a permitir trabajar en tu amor propio muchas veces se habla del amor propio lo importante que es que si no te amas a ti mismo o a ti misma entonces no puedes amar a otras personas bla bla bla bla bla bla o sea hay mucha teoría tú ya sabes que te falta amor propio Tú ya sabes que es muy importante, pero no lo has puesto en práctica. Entonces, lo que te propongo ahora y que sea una prioridad a partir de este día, es que trabajes seriamente en ti mismo en ti misma. ¿Cuántas veces te has regalado algo para que durante 30 días pienses exclusivamente en ti? Seguramente... Si te pones a contabilizar los días del año, son muy pocos los días que te dedicas realmente a ti. Y mucho más si has vivido situaciones de apego en tus relaciones o de dependencia emocional en la cual, a pesar de que esa relación no funcionaba, tú igualmente seguías allí. Por tanto, no, no te tengo que convencer de que tienes que trabajar en tu amor propio. Lo que te estoy haciendo ahora es una invitación para que te unas ya mismo al reto 30 días de amor propio que lo vas a encontrar en la descripción de este video ahora mismo. Vas a contar con mi asesoría personalizada para que tú puedas día a día trabajar en tu miedo a la soledad, en tu merecimiento, en cómo te miras a futuro, en reconocer quién eres realmente y en disfrutar esta etapa de tu vida. Y yo sé que quizás todavía te parezca muy lejano el hecho de que aunque te hayan dejado puedas disfrutar de ti misma, pero créeme, vas a empezar a hacerlo a los pocos días de haber iniciado este reto, porque está hecho 100% práctico para que puedas empezar a ver los resultados en los primeros días. Por tanto, ve ya mismo al enlace que ves en la descripción de este video. Y únete ya mismo al reto 30 días de amor propio porque los cupos son limitados. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Ha sido un gusto compartir contigo. Mi nombre es Rolando de Cochea, tu coach en rupturas y amor propio. Nos vemos.